Aplicar las propiedades y operaciones de las expresiones algebraicas en la modelación de situaciones problema. Definir el significado de una expresión ax dividido bx para su reconocimiento dentro de diferentes expresiones algebraicas. Simplificar expresiones racionales aplicando el álgebra de polinomios. Simplificar expresiones racionales algebraicas mediante operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división. Eliminar radicales del denominador, aplicando la operación racionalización mediante la identificación de la conjugada. Realizar operaciones de potenciación y radicación de expresiones algebraicas. Reconocer el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio. Identificar una ecuación, como una equivalencia matemática entre dos expresiones algebraicas. Solucionar situaciones reales en contextos geométricos y de otras disciplinas aplicando las expresiones algebraicas. Transformar expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada, aplicando las propiedades y operaciones de las expresiones algebraicas. Formular y poner a prueba conjeturas a través de procesos inductivos y lenguaje algebraico. Descomponer en factores expresiones algebraicas. Resolver ecuaciones lineales, cuadráticas y exponenciales aplicadas en la solución de situaciones reales, solucionar situaciones reales que se puedan modelar a través de sistemas de ecuaciones, modelar situaciones de variación con funciones polinómicas, reconocer la importancia de la modelación de situaciones reales a través de expresiones algebraicas. ¿Cómo lo va a aprender?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 La expresión algebraica utiliza letras para representar variables y se apoyan las propiedades y operaciones de la aritmética. A su vez, una igualdad de expresiones algebraicas se denomina ecuación, y ésta nos permiten solucionar situaciones problemas reales. Es fundamental, entonces, que se apropie de las herramientas que el álgebra le aporta en la solución de situaciones problemas reales.